Vamos a cambiar de información, hablemos del sector salud y es que el Colegio Médico ha aceptado la invitación que ha realizado el Ministerio de Salud al Colegio de Médicos para ver el tema del Sistema Único de Salud, la implementación ya en ocho departamentos, cuáles son las demandas también que tienen como sector. Veamos. El Colegio Médico de La Paz dio un plazo hasta esta semana a la Ministra de Salud para poder explicar el manejo de la implementación del Sistema Único de Salud, el mismo que entró en vigencia a partir del 1 de marzo. Caso contrario, al detectarse problemas en el servicio, apuntaron los representantes del Colegiado Médico que el sector realizaría movilizaciones, las mismas que no se llegaron a concretar, según un reporte del Ministerio de Salud en los departamentos anunciados. El gobierno no cumple con los acuerdos. Se tenía un acuerdo con el anterior ministro de salud el cual tampoco hay hasta ahora el cumplimiento de sus acuerdos. Se ha dicho que los, los médicos no queremos el sistema de salud. Hemos esperado marzo, abril, mayo y hasta ahora tampoco el sistema de salud avanza. Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, la pasada semana informó que su despacho envió una carta al colegiado médico de Bolivia para reunirse este 15 de mayo en la ciudad de Cochabamba a las 16 horas, invitación que fue recepcionada por el colegio médico, quienes anunciaron hacerse presente ante esta convocatoria, donde el sector pedirá el pago de 120 millones de bolivianos por el servicio médico de la ley 475, que beneficiaba a mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y personas adultas, además de la dotación de ítems. De los productos que se ofertan. Ahora también tenemos que indicar de que ya eh, se ha procedido, se está procediendo con el pago de 18.3 millones, el pago parcial de consalud. Para el Departamento de La Paz y para, eh, para, también para el Departamento de eh, Cochabamba. Pero dentro de los productos que, est que nosotros estamos dando para las, eh, los productos de salud, ya para que los hospitales, podemos por ejemplo que para La Paz ya han sido transferidos para los ocho hospitales del Complejo Hospitalario Miraflores 29 millones de bolivianos que esto ya son parte de los productos de salud que corresponden para el cuatrimestre eh, que deben funcionar para eh, lo correspondiente a marzo, abril, mayo y junio. Cabe recordar que la última reunión concretada entre ambos sectores fue el pasado 6 de marzo de la presente gestión, también en la ciudad de Cochabamba. En el marco, los médicos afiliados a este sector profesional advirtieron con medidas de presión rechazo al nuevo Sistema Único de Salud Gratuito. El tema a tratarse será la implementación del Sistema Único de Salud en los establecimientos de primer, segundo, tercer nivel de atención.